My God. Yo volví mi manada, yo sé que me esperaban. Estaba solucionando una cosita que pasaba, pero miren ahora mismo lo que pasa en el video. Y sí encontré un ladrón robando que juidero. El ladrón se mandó corriendo, se le sale los homeo y del voto a tu en la calle se fue ya había un camionero atento. Él venía muerto de la risa, pero toma pa' que te contento. <risa> de la casa. Abrele la puerta, que él va para allá, va pa allá. la puerta, que él va para allá, Abrele la puerta, que él va para allá. Ábrele la puerta, que se la va a apretar el mamá, se la va a apretar el mamá. es mamá, bien mamá, bien mamá, preto el mamá. es mamá, mi mamá, mamá.